Telenor.com.do cuenta con una familia de más de 100,000 suscriptores. Gracias a tu apoyo, somos el primer medio de comunicación del Cibao en recibir el botón de Creador Plata. Suscríbete, activas las notificaciones para disfrutar de noticias, entrevistas exclusivas y mucho más. TeleNor.